Hola, buscadores. Hace poco una alumna me preguntó cómo podía encajar los la, bueno, diferentes números comparándolos con la astrología, o sea, la numerología con la astrología, o al revés, y me dio algún ejemplo. Bueno, es que esto podría parecer esto, eh, el, uno, el número uno podría ser el ascendente, o el ascendente tener la energía del uno y etcétera Me dio varios ejemplos y finalmente le tuve que decir, para, para, una vez, momentito, todas las herramientas del alma, que sabéis que así es como yo denomino a las técnicas, herramientas que sirven para ayudarte en el camino de encontrar y fusionarte con el alma, ¿eh? para ayudar a ese camino evolutivo, y ahí yo integro la astrología la numerología, los rayos y los chakras, no porque no hayan otras sino porque son las que yo conozco y he podido aprender bien integrándolas como eh, herramientas para ayudar en mis asesorías, y es las que yo enseño ¿vale? pero insisto no porque no haya más que conste no, no os ofendáis los que usáis otras herramientas, simplemente hablo de eso, lo explico así vale, pues esas herramientas junto con otras, dan explicaciones desde un punto de vista, cada uno de ellos diferente. Y la mayoría de ellas han sido formuladas, al menos la primera vez al principio, por culturas, civilizaciones, culturas diferentes. Con lo cual se basan normalmente en sistemas cosmológicos diferentes. Y no son compatibles en el sentido de decir esto es esto y hay un paralelismo. No. La filosofía base será la misma, evidentemente. La personalidad humana descrita por un tema numerológico es la misma que la personalidad humana descrita por una carta astral. Sí, claro. Pero el lenguaje usado es muy diferente. No es lo mismo la astrología que la numerología. Se explica diferente. Dan énfasis, ponen énfasis en diferentes temas de la psicología humana, o de la sociedad, o de la vivencia humana, y además usan en sistemas cosmológicos diferentes. Fácil de entender, quizás la palabra sistema cosmológico os confunde. Vamos a ver, el número base de numerología es el 10. Vale, hay nueve números, contando con el cero habría 10, vale 10 números. En cambio el número base en astrología es el 10, Ay, perdonad, es el 12, ¿vale? Hay 12 signos, 12 casas y teorizan, digo teorizan porque no ha sido comprobado todavía, que hay 12, 12 planetas también. Pero bueno, de momento no han llegado a eso, ¿vale? Entonces, pero el número 12 es base y en todo caso... Hay otros dos números también básicos en astrología, que es el 4 y el 3. Se divide en ternarios y cuaternarios, etc. No vamos a entrar ahí, pero básicamente es el 12. Entonces, si te fijas, si intentas encajar 12 en 10, es imposible, te sobran 2. Habrá, si quieres encajarlos, pues forzando la historia, te encontrarás con esos 10 números, Habrá, o nueve números, peor me lo pones, porque el cero no se usa en numerología. Sí que existe, pero no lo interpretamos, ¿no? Entonces, si vamos a quedarnos con los nueve, pues tenemos nueve números donde tienes que encajar doce signos. ¿Habrá un signo y cuarto en cada número? Evidentemente, eso no es lógico ni válido, ¿no? ¿Habrá la mayoría de números que tienen un signo y alguno, alguno de esos números? ¿Tienen dos signos? ¿Verdad que chirría? ¿Os dais cuenta que si intentáis decir el número uno es Aries, el número dos es Tauro, el número tres es Heavens, Se parecen, ¿eh? Si sabéis un poco de las dos cosas, esto y numerología, os daréis cuenta que el número uno recuerda mucho, no es igual, pero recuerda mucho a Aries. El número dos, a Tauro, no, no tanto quizás, pero bueno, algo, tienen parecidos. El número 3, a Géminis, vamos, que parece como dos gotas de agua. Y así podéis ver que hay, bueno, van encajando. No todos, hay algunos que no encajan de ninguna manera. Pero bueno, pongamos así que llegamos al 9, ¿vale? Y los signos 10, 11 y 12, ¿dónde los metemos? ¿Entendéis? No encajan, no cuadran, porque son cosmologías diferentes. Y entonces hay personas, que conste que yo de joven lo hice, lo intenté, que es diferente. Uh, que lo que hacen es buscar hacer encaje de bolillos, buscar a ver si es que esto es esto, esto, es lo otro, le van me de mi y hacemos y si no sé qué. Y llega un momento en que lo que, si siguen ahí con esa idea, acaban por crear un pastiche inaguantable que no sirve de nada más que para confundir. Entonces, a mis alumnos que por inquietud mental lo entiendo y les aplaudo, e intentan encajar piezas dentro de esas diferencias los siete rayos son siete y también hay muchos que quieren unirlos con la numerología hay el rayo uno y el número uno ah sí, esto cuadra mucho, no sé qué vale, pero sigue haciéndolo, y ya verás y te encuentras con lo mismo hay siete rayos, nueve números, no encaja hay siete rayos doce signos astrológicos tampoco encaja, no, los intentéis mezclar en el fondo la filosofía que hay detrás es la misma, claro no puede haber otra, es la filosofía perenne, el esoterismo profundo, la explicación del universo, claro, pero es... son cosas diferentes. Yo pongo una analogía, no es exacta del todo, pero puede servir, ¿no? que es las matemáticas, como matemáticas, la carrera de matemático, por poner un ejemplo, y la carrera de físico, son cosas diferentes. Es cierto que las matemáticas son una herramienta que va muy bien para y es necesaria para entender la física. Pero no puedes explicar las matemáticas desde la física. Son cosas diferentes. Ya te digo que es una, ¿cómo se llama eso? una metáfora cogida por los pelos. ¿eh? Para, para, para que me entendáis, no se puede decir esto es bueno y esto es malo, esto es válido y esto no. No, son igual de válidas, incluso... Bueno, las dos, igual, en este caso astrología, numerología, rayos, estos tres, o chakras, ¿vale? también, este se parece, este es más fácil de encajar, aunque no lo parezca, pero bueno, eso, mirad mi vídeo sobre el, el, los, los chakras en, en el YouTube y lo veréis. Um, son diferentes, aunque en el fondo hablan de cosas parecidas, igual de válidas, pero no las intentéis mezclar. Si lo hacéis Solo conseguiréis dolor de cabeza, perder el tiempo, y si encima lo usáis para hablar con personas, aconsejar, hacer asesoría, los vais a liar más que la pata a un romano. Dejadlo tranquilo. Y eso no es que yo os diga, aprende una y deja las otras, y así no te lías. No, no, no, yo te digo, aprende si puedes, las cuatro. Realmente podrás ayudar a casi todo el mundo, a montones de personas si conoces las cuatro herramientas estas del alma, si te quedas solo con una y da igual que fuera una diferente de esta, ¿eh? no me refiero a eso, si, si te quedas solo con una habrá un grupo de personas a las que no podrás ayudar porque cada una de estas herramientas tiene un target muy amplio que sirven para casi todo el mundo, pero hay casos en los que no vas a poder usar esa herramienta, en cambio si conoces las otras por ahí podrás seguro llegar hasta a esta, a esa persona y ayudarla de verdad. ¿vale? Pero que quede claro, no, mezcléis, apréndelo todo y puedes hablar de todo a esa persona. Yo, por ejemplo, a veces hablo con alguien, sé que es un piscis, que es muy sentimental y veo que en su personalidad la copa de los rayos tiene el segundo rayo, y entonces enlazo, no es lo mismo, pero puedo enlazar, es decir, es que tú vienes a aprender, tú eres un piscis, eres así, sensible, bla, bla, bla, y vienes a aprender el rayo segundo que tiene que ver con el amor y la sabiduría, no es lo mismo, pero son dos energías muy parecidas y esta es la que tienes que aprender por bla, bla, bla, bla, y luego resulta que en numerología tienes el camino cuatro, el camino de vida, cuatro, Vale, pero ves, en lo que te está diciendo la numerología es que tienes que aprender a tocar de pies en el suelo, que es uno de los posibles problemas que tiene el Piscis, de no saber tocar de pies en el suelo, ser demasiado fantasioso. Puedes hablar de todos, pero no mezclándolas, diciendo, es que Piscis, como el rayo segundo, son iguales y no sé qué. No, no, no, no. Y tú no intentes aprender una cosa, que es lo que le pasaba a esta alumna, Apoyándote en otra, como ya sé lo que es el segundo rayo, no, perdón, como ya sé lo que es pistis, me lo estoy inventando, ¿eh? pero para que entiendas lo que quiero decir, como ya sé lo que significa pistis, el segundo rayo que es muy parecido, seguramente pues yo ya sé y doy explicaciones del segundo rayo como si fuera pistis, no. No, porque te vas a dejar cosas de segundo rayo que no tiene piscis y al revés, le vas a meter me en medio cosas de piscis que no tienen nada que ver con el segundo rayo. ¿Y quién dice eso? En cualquier otra historia de numerología, astrología, rayos, etcétera. No los queráis mezclar, mantenerlos separados. Si solo quieres aprender una cosa, vale, perfecto. ¿Qué quieres aprender? Dos, perfecto. Tres, mejor. Cuatro, bueno, ya la rehostia. Pero aprendiéndolas por separado, manteniéndolas en compartimientos estancos a la hora de aprender y no mezclarlos. Luego sí, a la hora de explicar, puedes saltar de una cosa a la otra, incluso para no liar a la persona, no hace falta que digas, esto es el segundo rayo, esto es el no sé qué. No, tú pues explicas, eh, viene a aprender amor, sabiduría, sin hablar de los rayos, amor, sabiduría, bla, bla, bla, bla, y que como es una persona piscis, pues no sé qué. Y luego, pues el camino de vida que tienes tiene que ver con eso, sin dar demasiados detalles para no confundir. Detalles me refiero a la parte técnica. ¿Mm? Pero ya verás que cuando lo aprendas o lo vayas aprendiendo, te alucinarás de la cantidad de cosas que tienen iguales. Me refiero a un tema numerológico que te va a dar una pista sobre la persona, bueno, una pista, una visión de la persona que cuando estudies la carta astral te vas a dar cuenta que encaja un montón, que es prácticamente lo mismo, solo que con palabras diferentes, lenguajes diferentes, porque son cre herramientas creadas por personas diferentes de culturas diferentes. Bien, espero que te haya sido útil. Si quedan dudas, pregúntamelas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.